Y ahora, a partir del 1 de enero, van a tributar en el ERC-IVA. ¿Cómo entendemos esto? Para quienes no tienen mucha práctica en el tema, hemos invitado esta noche al viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. Viceministro, buenas noches, bienvenido. Nos explica esto así en fácil para poderlo entender. Por favor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Claro que sí, John. Muy buenas noches. Un saludo a través de este canal a todos nuestros televidentes, los que nos van a ver... Y bueno, como tú decías, eh, el pasado 28 de diciembre se aprobó el decreto 28, eh, 4850, por el cual eh, se ha reglamentado eh, la migración eh, de los profesionales independientes que hasta diciembre del año pasado tributaban y estaban alcanzados por el tema del pago de impuestos a las utilidades de las empresas, el IWE, ahora lo van a hacer a partir de enero, van a empezar a tributar en el régimen complementario del IVA. Eh, un elemento importante, John, porque esto está, ha sido, eh, yo digo y si no soy muy sincero, maliciosamente eh, interpretado eh, con, con intenciones claras de poner incertidumbre a la población. Uh -huh. Yo te decía que la ley, que este decreto viene y deriva de una ley, la ley 1448. Y esta ley se ha promulgado el pasado 25 de julio del año 2022. Uh -huh. 25 de julio del año 2022. O sea, y la, la reglamentación, esta ley que ha entrado por la asamblea y ha pasado por toda la revisión correspondiente, donde estaban tanto asambleístas de oposición como asambleístas. Eh, eh, de oficialistas que han habido varias explicaciones es más, yo he hecho, inclusive hice medios en su momento cuando se promulgó esta ley de manera clara es trasladar, como tú decías la tributación de este sector de profesionales independientes, abogados médicos, contadores, etcétera que, que están desarrollando su actividad de manera independiente ...y que estaban tributando como si fuesen empresas eh, o personas jurídicas como empresas... ...o que estaban tributando en el UE, ahora a partir de esta ley que salió el año pasado, que pasó por la Asamblea... ...y que fue reglamentada este, eh, este uh -huh. 28 de diciembre, van a pasar a tributar... Viceministro, ¿qué beneficios trae esta migración? ¿Qué beneficios trae esta migración para los profesionales independientes?... Uno de los beneficios principales que ha sido demandado por, justamente por estos gremios, por estos profesionales que nos, nos han venido tomando una demanda muy permanente uh -huh. eh, de tributar como, como personas naturales y no como empresas, eh, uno de los beneficios que era el tema de poder hacer valer cualquier facturita de compra como descargo para el pago de su impuesto. ¿No? Una persona que es dependiente, que depende de alguna empresa, de alguna de alguna entidad pública o de una entidad privada, general, generalmente cada 13, 14 o 15 de cada mes uh -huh. tiene que presentar sus facturitas de compra para descargarse el recibo. Y en esas facturitas entran una diversidad de compras de bienes o servicios: no compras en el supermercado, compras en. en, en, en ...o pago, compras de servicios de educación, etc ...que antes no se les reconocía a las personas, a los profesionales independientes... ...y que ahora sí, lo van, sí el impuesto interno va a reconocer sí, este, este pago, este, esta, estas facturitas... ...como descargo correspondiente a, a los ingresos que, que tienen Bien. las personas... ¿será la presentación cada tres meses o entendí mal, viceministro? Lo que pasa es que, querido John, esto tiene que, ¿no?, presentarse trimestralmente, ¿no?, a, a Impocintel, uh -huh. ¿no? Entonces cada profesional va a ir presentando cada 3 meses, en el mes de abril, en el mes de julio, en el mes de septiembre y en el mes. ¿no? va a ir presentando cada tres meses uh -huh. esta es su declaración, como se hace correspondientemente en el sistema en este régimen del EDCI. ¿no? Ahora, un tema que es que importante, John, que hay que aclarar. Se ha estado diciendo que con esta norma vamos a empezar ahora a querer y pretender alcanzar el pago de servicios digitales que llegan o compras por internet, que lo hizo el diputado Roca, uh -huh. que tenemos ahí, ahí hay unas entrevistas que hicieron, una declaración de, que se quiere y pretende alarmar a la población, motivo por el cual esta mañana yo hice una conferencia. Aclarando estos temas y de, de quedar de manera clara, sobre todo para la población que, que en este momento se quiere, eh, eh, se siente preocupada por las afirmaciones eh, y falsedades que hace este diputado, ¿no? porque esta norma dice claramente el traslado de personas naturales que antes tributaban bajo el UDE, uh -huh, van a uh -huh. pasar a bajo el RC iva IVA. Yeah. Yeah. Viceministro, muchísimas gracias por estas aclaraciones. Le agradecemos su tiempo con FBI Noticias. Un abrazo para usted y buen año. Gracias, querido John. Simplemente cortito, John. Acabo de subir un comunicado que está haciendo la ASFI porque también se está manejando la idea que este, este, este decreto iba a imponer ¿no? a la aplicación de nuevos impuestos a la operativa bancaria y financiera. Y eh, ASFI ya está sacando un comunicado para desmentir que operaciones financieras que se, quedan, se están desarrollando en este ámbito financiero, eh, de las personas que usan el QR o pagos por, por internet, no están sujetos a ningún pago de este concepto de que estamos hablando del 48.5. ¿no? Por lo tanto, también queremos desmentir ese elemento. Gracias, viceministro. Buenas noches, Cindy Luis. Me voy con ustedes con más CB10 Noticias.